Bueno, pues soy Marcelino Núñez, soy meteorólogo, soy el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura. Genial. Eh, para aquellos que no ubiquen la EMET, eh, ¿dónde se encuentra en Extremadura y qué actividades hacéis para la región? Bueno, pues eh, la Agencia tiene muchas ubicaciones en toda, en toda España, ¿no? Tenemos más de 120 ubicaciones, estamos repartidos por todo el territorio para conocerlo bien y para hacer bien nuestras labores a pie del terreno. ¿no? Concretamente en Extremadura pues tenemos tres, tres, tres ubicaciones físicas. ¿no? La primera, la más, la más grande, está aquí en Badajoz en el campus universitario y donde digamos, está la sede de la delegación pues tenemos un edificio eh, y, y varias dependencias más. ¿no? Luego en Cáceres tenemos un observatorio que es un observatorio de primera categoría nacional e internacional de una parcela estupenda de unos 8000 mil metros cuadrados dedicado solo a la observación eh, un edificio lógicamente para el personal y, bueno, y varios, camp varios jardines meteorológicos que llevamos a nuestros pequeños campos de pruebas de donde hacemos las medidas y luego por último tenemos una pequeña dependencia pero muy importante funcionalmente en, el, en, la, en la base aérea aunque lleva ahí muchísimos años a base aérea de los años 50, eh, en la, en la base aérea de la Hostal de la Real, que da también servicio al aeropuerto, ¿no? eh, bueno, se que comparte comparte algunas instalaciones. Bueno, estas son nuestras tres dependencias. Y las la tareas, bueno, pues las tareas, eh, mira, la principal, las principales misiones que tiene la agencia, eh, por ley en nuestro estatuto, son dos. Proteger las vidas y los bienes, por un lado, es decir, que no fenómenos neurotróficos adversos no eh, provoquen daños luctuosos en la persona y luego ayudar al desarrollo sostenible de la sociedad. ¿no? Esos son objetivos eh, básicos pero un poco abstractos. ¿no? ¿Eso cómo lo concretamos? Pues lo concretamos haciendo observación, climatología y predicción, básicamente, de lo, que hacemos, de lo que hacemos los servicios meteorológicos en general. ¿no? Y para ello... Lo más importante, y es a lo que dedicamos los principales esfuerzos de Vía Extremadura es en mantener una red de observación pues, en perfecto estado de revista. <risa> eh, ¿no? Entonces, red, tenemos muchas redes, una red de observación más simple con un solo pluviómetro, otra un poco más compleja con termómetros, luego tenemos estaciones automáticas que cada minuto ven pues, otra variable, los objetivos principales, radar, satélites, en fin, tenemos una serie de, de instalaciones que permiten... Primero mantener esa observación y el banco de datos climatológicos, que es uno de los principales activos, ¿no? y a partir de ahí pues, construir la predicción, generar avisos, generar eh, los informes, etc. ¿no? Esa es nuestra principal misión. El motivo de nuestra llamada, de nuestra entrevista, es el proyecto de Metoescuela, esta unión entre la Universidad, Met y la Consejería de Educación. ¿Nos puedes comentar un poco cómo comenzó la idea? Bueno, pues es un proyecto muy muy interesante, muy divertido desde mi punto de vista y sobre todo surge con una gran sinergia. Todas las de moda, o sea, la, tres, los tres socios, las tres instituciones y una cuarta que serían los centros educativos también, porque eh, representados por la, por la por la consejería, pero eh, digamos que son otros bloques de, de, de otros socios del, del proyecto que tenían también otras necesidades. Pues esas cuatro necesidades que había ahí se unieron y empiezan a generar el proyecto con mucha, con mucha fuerza, porque los centros educativos necesitaban ayuda y soporte en cuestión de meteorología. Nosotros necesitábamos darle forma a una cosa que hacemos esporádica, visitas, eh, ayudas o llamadas telefónicas, la Consejería necesitaba eh, Dar soporte educativo a formar alguna cosa que nos hacía así, un poco, pues unos compraban una estación, otros no, y, y, y la universidad, pues algo parecido, quería dar eh, salida y difusión a su conocimiento ¿no? y a su, a su formación que dan. Y bueno, pues uniendo todas esas partes, todas esas piezas, sale un proyecto muy interesante, muy divertido y muy educativo, ¿no? Para la. Para la para... que tiene muchos. Muchos, muchos y que la gente está bastante contenta. En no, fin, no quiero que no sé, me estoy echando un poco flores, pero la <risa> gente, la, la gente de los centros, que es nuestro principal eh, objetivo, está muy contenta y desarrollamos material educativo en abundancia. Genial. ¿Qué proyecto te gustaría destacar de dentro de Metro Escuela, de lo que has conocido ya? Bueno, pues a mí me gusta, bueno, hay como varios, tenemos muchas actividades ¿no? ¿No? y lo, lo murmuramos todo en, formación en medio ambiente y tal, pero a mí me gusta mucho eh, una idea que estamos poniendo en marcha que es poner estaciones de cualquier tipo, a veces sin infraestructura, a veces sin infraestructura ninguna eh, de estaciones para medir el tiempo y para anotar lo que pasamos, ¿no? porque esa, esa forma de trabajo tiene una, un feedback educativo eh, de la constancia en la observación el análisis del dato, el pensamiento crítico, esto ya todo ayer, no funciona, esto no puede ser, no podemos tener 78 grados de temperatura, serían 28 o serían 38, pero alguien le puso un 7. Ese, ese enjuiciamiento de los datos pues, y, y esa constancia de que parece que todo está en el móvil y, y pones una observación, una que quiere decir, aquí están todos los datos del mes o del año incluso. Forma menos al, al chaval, al alumno, a la chavala que ella vea que en su clase se va apuntando por ejemplo una cosa muy divertida que le llamamos la estación de papel, no hay ninguna estación en la clase, ¿no? simplemente una, una cartulina con una especie de flechita que se mueve, ¿cómo está el cielo? hoy? pues está nuboso y se ponen las la flechas nubosas. nuboso ¿no? o se apunta, ¿ha llovido? sí, no hay falta medir ¿solo ¿ha llovido? o ¿no ha llovido? o ¿luce el sol? pues esa es una forma hombre, un poco infantil lógicamente pero es una forma eh, lúdica y muy educativa de que de lo que hace, pues, muchas personas ¿eh? por la mañana se levantan a, su, a la ventana, cómo está el día, está, tal, tal? y anotan eso en su mente, ¿no? Pues el alumno lo refleja allí, esa estación de papel, con esos cuantos valores, y pues, a mí esa parte del proyecto me... Gusta sí, estamos mucho. creando como hombres y mujeres del tiempo en cada colegio. Sí, sí, estamos enseñándole también que eso es una ciencia y que eso hay que conservarlo y que, y que no es una cosa que se puede hacer un día, hay que hacerlo todos los días. Y tiene, una, tiene un trasfondo Impresante. educativo muy y para terminar, nos gustaría preguntarte cómo te gustaría, porque una cosa es lo que uno cree y otra cosa es cómo al final se desarrollan las cosas, ¿cómo te gustaría que evolucione este proyecto? Pues mira, este proyecto, fin, sin querer ser muy ambicioso, pero tiene un horizonte muy interesante, porque eh, si nos ponemos ahora un poco profundo, el principal problema que se enfrenta casi es que la humanidad, aparte de la falta de energía, de agua, de recursos y tal, ¿no? pero... Es el cambio climático. Hemos fastidiado mucho al planeta, eh, lo, hemos, lo hemos puesto en una, en una situación bastante crítica y la solución no es fácil. La solución no es fácil, va a costar esfuerzo a las mentes pensantes y va a costar esfuerzo al ciudadano que tiene que cambiar el modo de vida. En el fondo es un problema energético y hay que cambiar el modo de vida. Ahorrar energía porque no se puede consumir los fósiles, que lo tenemos a mano, hasta que busquemos otra alternativa que de momento no la tenemos. ¿no? En los próximos años va a estar. Y para hacer esa transición, Social de modo de vida, prácticamente que tampoco vamos a volver a la escuela, tenemos que hay, de seguir viviendo con ascensores y con medios de transporte, tenemos que vivir en los tiempos que corren, pero de otro modo, pues solo, solo se consigue con educación, solo se consigue con educación, con mucha educación y con mucha concienciación social. Y claro, eso está en las escuelas, la solución está en las escuelas, la solución técnica, científica y de, y de aplicación social está en las escuelas. Entonces, los chavales, que ya sé que lo conocen, ¿no? pero hay que insistirles, que vean que las instituciones estamos preocupadas por ese problema, que vean que el entorno, el entorno natural, el entorno medioambiental es, una cosa, es un patrimonio, más en Extremadura todavía, ¿no? En fin, eso sería el objetivo final que me, me gustaría que el proyecto consiguiera, sacar chavales concienciados y chavales conocedores del problema. Y una última pregunta que se me ha ocurrido, ¿la EMET ha llevado este proyecto a otras comunidades? ¿O lo está pensando? Pues tenemos proyectos parecidos en Cantabria. Bueno, tenemos muchos proyectos de divulgación científica, todos englobados, eh, voy a hacer un poquito de propaganda, todos englobados ahora hace años eh, de, de Mariano Medina, que fue el primer divulgador de la meteorología ¿no? y, y se cumplen 100 años de, de su nacimiento hoy, perdón, hoy, eh, este año 22, en septiembre fue, y toda la divulgación de AEMET se hace bajo ese paraguas del gran proyecto Medina. Y ahí entra todo: universidades, eh, charlas, conferencias, cualquier universidad. Una patita de ese proyecto Medina es el proyecto Meteoescuela. Lo llevamos, lo llevamos eh, en Cantabria hace mucho, o sea, muchos años, 5 o 6 años, y en Extremadura solo 3, 2 o 3 cursos. Y bueno, eh, no es que sean iguales, porque no son lo, la sociedad educativa, aunque fracasen mentiras, no son muy diferentes. Por ejemplo, en Cantabria puede haber 80 centros educativos y exploradoras y 1.000. Entonces, no se puede, en fin, las escalas es distintas y todo es distinto, pero en fin, la idea, la idea se está llevando a cabo porque es una idea muy en la que todo el mundo gana. Con poco esfuerzo y poca involucración se gana mucha visibilidad y mucha, y mucha fortaleza y mucha educación.